Y necesitaba, necesitaba agarrar la pala un ratito, ¿viste? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó, eh? Se te están pegando los videos y no y no hace más. ¿Qué pasó? Me peluqueé. Me peluqué igual. Me tenía que ahí un poquitito. Amigo, me cortó como el orto. Amigo, postal. Me cortó como el orto, amigo. Les doy un consejo, realmente es el mejor consejo que nadie les va a dar: es que no vayan a la peluquería en día festivo. Posta. ¿Por qué? Porque el peluquero está tan saturado, tiene la chota tan gorda y llena de cortar el pelo a la gente, que te hace que se le canta el orto, boludo se hace, Te hace lo que se le canta el orto Y a mí no me cortó mal de decir, eh, me cortate Como el orto, porque siento que me quedó lindo ¿Entendés? Me quedó lindo, pero no es lo que yo quería No es lo que yo quería, papi, no es lo que yo quería Así que, si bien tu trabajo, o te juro por Dios Que te pongo una demanda y te hundo el local Pero te lo hundo, amigo, voy a la peluquería Tres y media de la tarde, salgo a las 5 de la tarde, fui el último El último, el, el peor encima, literalmente No, le digo, hola, ¿cómo estás? Mirá Quiero un degradé y arriba Un desmechado, le digo, ¿viste? Normal, soy un pibe con un pelo normal Es eh, si decir, yo soy normal Yo no tengo la enfermedad de los putos Le digo, haceme un degradé Pero a los costados Le digo, haceme que el degradé empiece desde acá Tipo, acá Y arriba, le digo, acá Esta parte, le digo No me la, no me la Tipo, no me la peles No me lo dejes corto, le digo Pasale, tipo, rebajale un poquito Que no sé qué Sí, sí, sí, sí Me dice que no sé qué me Empieza a pasar la máquina Así me corto todo Me peluqueo, me peló Amigo, estoy pelado tengo cinco cosas para decirle, La primera es agradecerte a vos, a vos, cosa hermosa, que estás mirando mi video. A ver, poneme la boca. No, pará, es tengo 12. No, no, no. No, para, para, eso chino. No. Segundo, Brasil. Bueno, no, Brasil no, Francia, papi La tercera es que jamás, de los jamás Es Uruguay, va a poder ser un país Y la cuarta es que, no sé si a todos le pasa o no A mí se me hace muy difícil conectar Con una mina o entablar una Conversación por días con una mina ¿Entendés? Es muy difícil para mí Y cuando logro eso, siempre algo la tiene que Recontracagar, algo la caga Algo me dice, vos no vas a ser feliz, pum Y me caga, ¿entendés? Y muchas de esas cosas Son de que las minas empiezan con cosas Raras, que vamos a tener un Ni hijo que no. Bien, y en este caso hubo una, una chica que estábamos hablando, realmente muy bien, muy bien. Sentía bastante interés sobre esa chica, quería verla, también todo. Pero llega un momento donde empezamos a hablar, que no sé qué, que esto, que el es otro. Y de la nada me manda un audio, bueno, de la nada no, pero me manda un audio. Yo estaba por escuchar el audio, eh, encima de todo esto estaba en el comedor de mi casa, estaba con mi vieja, estaba con mi hermana. Y escucho el audio, pongo el audio y escuchen, escuchen lo que me dice. Y claro, como era de esperarse, este video no puede empezar sin mis gafas, eh mis gafas facherísimas, bro. Eh, bien, yo antes de, de, de arrancar con todo, quiero justificarme. Yo quiero decir que de la persona que vamos a hablar en este instante, jamás en la vida la critiqué, te lo juro por Dios. Con la mano en el, en el corazón, ¿no? ¿Dónde está el corazón? Bueno, lo que queda es el corazón. Porque me lo rompió la muy hija de puta. La persona de la que vamos a hablar hoy es Yao Cabrera. Para el que no conoce a Yao Cabrera, básicamente es un youtuber que era bueno. Eh, no sé si era bueno, pero cuando yo lo veía, que se llama, causaba gracia, hacía bromas telefónicas, boludeces así, hasta que de un momento al otro fue como desde acá, hizo así... Pun. La primera caga que se mandó Que creo yo que me acuerde Es la de la puñalada falsa Fingió que estaba hablando con un chaboncito Que vendía drogas en la entrada de un jardín Eso sea que me parece ilógico O tal vez me parece algo para pensar ¿No? Porque, a ver, un vendedor de drogas Estaría en la entrada de un jardín Porque siendo grande vos sos sensato Y vos decís ¿Cómo voy a ir al jardín de mi hijo a comprar drogas? Mejor me voy a la vuelta de mi casa Pues resulta que era todo mentira No sé qué Que toqué el otro un quilombo Que después dijo que era un experimento social No sé Quedó en la nada, nadie le creyó y todos lo criticaron y todos se hicieron famosos mediante la crítica de ese video, ¿no? No sé, ¿qué más hizo? Hice una banda de cosas, el he chabón un choto este. La cuarentena hizo una joda en su casa que estaba prohibido, había como 150 personas, creo. Salió en los noticieros y todo eso. Y después, no sé, insultó a una mina que estaba laburando, vendía fotos. La insultó por vender fotos de ellos, ¿no? Acaba el contenido Real, ¿no? Al que vinimos Al puntual, papi Al puntual Vamos al punto Porque yo no quiero Que me rompan las pelotas Cuestión que después De todas las cagadas Que se mandó el chabón Todo lo que hizo Que eh, no fueron cagadas Porque el chabón Sabía lo que hacía Entonces lo hizo consciente Entonces no se, re, no, no se le puede Decir cagada ¿Por qué aclaraba eso? No sé voy es mi video Si vos querés que no diga eso Haced tu video Papi, no me rompa las pelotas Cuestión que el Chao volvió Hoy volvió Volvió a YouTube Pero ustedes dirán ¿Cómo volvió? Volvió bien Volvió haciendo esa broma pesada eh, Volvió apuñalando a niños en la entrada de la escuela Con un vendedor de droga al lado <risa> Córdame, cortame, papi, cort Bien, Chau Cabrera volvió con un canal de entretenimiento infantil Y este canal se llama La Y es lo que ustedes le van a dar a estos videos. ¿Me entendieron, hijos de mil putas? Y en resumen el chabón como que no, no sé, como que no le encuadra, no cuadra, boludo, porque hay personas que lo hacen y le sale bien, pero este chabón no cuadra ahí, no cuadra, ¿entendés? Como que lo ponga al alfa de gran hermano haciendo estos videos, ¿no? Es como que no tiene mucho sentido. Mira Cotita mira, mira Cotita 10 de circunferencia. Costita. Bueno, y aparentemente todos decían como que No, mirá, se copia de Mr. Beast, No, se copia de este, este, que no sé qué Pero el chabón se copia de Alejo y Goa Pero esperá, porque no copia una miniatura, un título o una idea de video El chabón copia el video exacto Exacto como lo hizo Alejo y Goa él lo copia pero a la perfección tendría que ser falsificador de documentos, pero es como que Alejo Igoa y Chao Cabrera son como el mismo canal, nada más que uno sí tiene éxito y el otro no, es como que se parece a mí y a todos los youtubers de crítica Realmente cualquier, cualquier cosa Cualquier video que haya en el de Yao Cabrera Está en el de Alejo y Goa Literalmente está en el de Alejo y Goa Supongamos este video El título es literalmente el mismo Las posiciones son las mismas Compró la misma valija La misma miniatura La de Alejo y Goa tiene más calidad que la de Yao Cabrera Y cuando digo cualquiera es cualquiera Te juro que por Dios por mi vida, Por todo lo que yo juraría Lo juro te lo juro. 24 horas en habitación llena de pelota de colores. Vamos al de Yago Cabrera y tiene realmente el mismo título y amigo. Y si miramos, la miniatura es la misma, amigo. En realidad, espera, porque para que hago catarsis, digo, che, estás haciendo el video, lo, subirlo voy a subir igual, ¿no? Porque por más que yo haya reflexionado y haya entendido un par de cosas sobre la vida, no quiere decir que vaya a perder visita, ¿no? pero ¿estamos todos locos o qué? No, pero ahora yo digo, chabón hizo, falsificó una puñalada. Hizo una joda en plena pandemia donde no se podía. Insultó a una mina que estaba laburando. Y ahora nos sorprendemos porque tiene un canal igual al de Alejo igual ¿Cómo? No, no tiene mucho sentido, pero vamos a seguir con el video. Ahora pasemos a los videos para que vean que realmente está copiado tan exactamente a la perfección que hasta los diálogos le robó. Es hermoso, hermosa falsificación, me encanta, me, me, hace, me hace acordar a mí zona haya un pero, hotel. El mapa me indica acá. Hola, ¿hay alguien aquí? Bienvenidos al hotel de cartón. Wow. ¡Fabri, sos vos! Alejo, ¿seguro que no te equivocaste de dirección? Esto no parece un hotel. En el mapa me decía que acá había un hotel. Pero acá vamos a pasar las vacaciones. Sí, tranquila, debe ser el hotel. Pero no hay nadie que nos atienda en este hotel. A ver, pará. Bienvenidos al ah. hotel de, de cartón Amigo, post. hay una gran diferencia entre copiar un video y tomarlo de referencia para hacer otro video Y ya lo haces vos con tus cualidades de youtuber, ¿no? Como que hay una gran diferencia Esta, acá no existe la línea No existe la línea, realmente no existe Y es como un copy-paste Amigo, es que posta, no entiendo el trabajo que se tomaron para... Puta Realmente se tomaron un re laburo para copiarlo a tener a la perfección. Y yo digo, si, si, si, si hubiesen tomado al menos ese laburo para hacer los diálogos a su forma, ¿entendés? A su forma sería... hubiese quedado God. 100 botones misteriosos de comida, solo uno nos va a ayudar a escapar. Estamos atrapados en una caja de 100 botones de comida y solo uno nos va a dejar escapar. Empecemos. No, voy a empezar yo, porque ya hablaste demasiado, así que voy a empezar con el color azul. favorito. Bueno. ¡Ja, <risa> Uno de estos botones de comida rápida me va a hacer escapar eh. Cajita Feliz uh, Cajita Feliz de Burger King No me hizo caso. Amigo, ese video es una locura Amigo, yo lo vi, yo no puedo creer que tengan la capacidad De, de entretenerte tanto esos videos Tanto como el de Alejo y Goa Como el de Yao Cabrera, ¿no? Yo los veo y te puedo estar una hora sentado Con el mate viendo esos videos Bien, tampoco quiero que este video Se me haga eterno, ni se me haga tan largo Pero era como un video más, no sé Informativo, rascador de visitas Y no para criticar no venimos a criticar, yo no voy a criticar a nadie, yo no voy a manchar mi carrera por una crítica y por unas visitas, ¿eh? no, no voy a hacer eso. Así que yo no critico en este canal. Si venís buscando una crítica, por favor, retírate, abrí la puerta, deja tu suscripción, tu like acá, abrí la puerta y andate, porque yo no vengo a hacer crítica, nerazo. Bien, antes de decirles, quiero decirles un par de cosas Así que nada, primero, realmente Espero que, que les haya gustado el video Realmente lo hago con mucho amor No sé si con tanto esfuerzo Porque trato de hacerlo Lo que me venga en el momento que quiero grabar ¿entendés? Sale lo que sale y después Bueno, se edita Y si sale mal lo subo porque lo hice en el momento Como estaba y, y como me sentía Y lo más natural posible Segundo, quiero agradecerles realmente a las personas A todas las personas que... Le dieron me gusta a mis videos, que se suscribieron, que nada, que ve que lo vieron, porque literalmente el último tuvo, no sé, una retención de la reputa madre. Y nada, quiero que se acuerden que es un canal que recién estoy empezando y solo son tres videos y postal está yendo muy, muy bien. Tercero, eh, espero espero que se suscriban. Va vale, loco, espero que se suscriban porque yo gratis no laburo. Así que deja vos, vos, yo ya te dije que eras hermoso, te traje un video lindo, preparado, arreglado. Así que deja tu like, porque yo te elogié y encima te di un regalo, que es este video. Y yo yo gratis no laburo, yo gratis no laburo, nerazo. Así que deja tu like y tu suscripción. Y un comentario también si pueden, por favor.